Radio Mexicana, Nuestras Noticias presenta. La reforma fiscal 2014 generó el más daños y beneficios en el para la, frontera la formalidad de las empresas es una tarea la pendiente. La economía americana avanza La, la proveeduría la maquiladora sigue siendo el la gran La concentración de mexicano. poder de mercado en la México La transparencia gubernamental continúa siendo talón de Aquiles. Las leyes anti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 Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden contactarnos al teléfono en cabina en 656-613-1113 o enviar un mensaje al 656-609-0690. En cabina nos acompaña nuestro compañero Arturo Galarza que está frente a los controles y eh, pues le damos las gracias como todos los jueves al licenciado Alejandro Sandoval por este espacio que brinda a Digtec Borderflex para hacer llegar a todos ustedes la información que tenemos en capacitaciones, talleres, cursos, conferencias y pues demás actividades referentes a la tecnología, a lo que es eh, pues toda la educación es que que abarca varias disciplinas como las matemáticas, la tecnología, la ciencia, la ingeniería y pues claro, las matemáticas, ¿verdad? Entonces, pues queremos que ustedes conozcan toda la, la oferta que hay en nuestra ciudad y, y para recordarles nuevamente de que UTEC BorderFlex pues es una eh, unión de diferentes organizaciones empresas y asociaciones civiles, así como instituciones educativas que les queremos que dar a conocer a todos ustedes, ¿verdad? La, toda esta posibilidad que hay para que los chicos y jóvenes pues, se acerquen y conozcan lo que es eh, y lo que tenemos en Ciudad Juárez. Así es que, pues como cada jueves tenemos un invitado diferente y en esta ocasión pues nos acompaña de la rodadora el joven Jonathan Aragón él es encargado del departamento de difusión de, de este museo y pues nos va a platicar de todas las novedades que, con las que cuenta eh, el museo las actividades que van a desarrollar en esta temporada y pues bienvenido, Jonathan. Adriana, muy muy buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por, por este, el espacio, por hacernos parte de este programa. Y sí, como le dices, pues ya estamos a casi a finales de marzo, ya el año está corriendo muy muy rápido. Algo bueno que está teniendo el 2022 es que poco a poco estamos viendo, el, este, ahora sí que la luz al final de, de, de este túnel llamado Pandemia. Este, si bien es algo con, el que, con lo que ya vamos a vivir, o sea, el, el coronavirus no se va, hay que seguir este, reforzando estas medidas hay que vacunarnos y todo eso, sin embargo pues ya poquito, poco a poquito gracias a, a, al avance de, de, de las vacunas al, a, también a la conciencia a la concientización de cada uno de nosotros pues ya podemos un poquito vivir esta nueva normalidad y eso hace posible que lugares o espacios como la robadora pues ya puedan tener este más visitas, ya podemos tener más actividades abiertas, este, ahorita nos encontramos en semáforo verde y pues to, de todos nosotros depende que sigamos en este semáforo este en verde para nosotros como Rodora poderles seguir ofreciendo y poder este fortaleciendo todo este todas estas exhibiciones, todas esas actividades, talleres que tenemos para la comunidad cuarense. Así es, natal Y cómo cómo les ha ido el eh... Bueno, pues ustedes que fueron sede, ¿verdad?, de, de precisamente de la campaña de vacunación, ahora que tuvieron precisamente este flujo de, de personas, pues deben de haber este, adquirido más conocimiento de lo que es la rodadora. Sí, este, pues por ejemplo, a nosotros nos tocó ser centro de vacunación con las personas de la tercera edad, personas que no conocían el museo, que nunca se habían acercado, y ahora con, con esta campaña de vacunación que, que nosotros este, pusimos las instalaciones para, para este, ser sede, que no solamente las instalaciones, porque también el personal de operaciones de aquí del museo apoyó bastante a la Secretaría de Salud. Entonces, muchos de ellos se quedaban con la entrega porque los entraban al lobby, entraban al comedor, pero veían un poquito las exhibiciones y ya les empezaba a llamar la atención y algo que, que nos emociona es que nos contan, y nosotros también podemos venir, ya no tengamos niños, este, nosotros claro que sí, porque el, este espacio interactivo pues es para niños de 0 a 99, sino es que hasta más años, entonces, este, pues ahora sí que ha sido todo para todos los públicos, ahorita en el 2022 hemos tenido un fenómeno muy padre en que ya vienen los abuelitos, ya vienen los papás, ya no solamente los niños, sino que también los adolescentes, que es un público muy difícil de, de atraer, este, los adolescentes ya se están juntando también entre ellos y están viniendo aquí a la, a la robadora este, y pues lo, lo padre de este lugar, de este espacio es que no solamente vienen a divertirse sino que vienen a aprender dentro de nuestros objetivos también es concientizar a toda la comunidad de ser mejores ciudadanos este a través de la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura pero sobre todo llevar, este empapar a cada uno de nuestros visitantes en valores como el respeto, la tolerancia, la equidad, este, todos estos valores que nos hacen que nos hacen ser mejores este, humanos. Y es por eso que nosotros como Roadora ponemos el ejemplo y también por eso fuimos partícipe este poniendo las instalaciones para esta campaña de vacunación. ¿Cuál, ¿Cuál es el motivo que crees tú que sea el, que los jóvenes no tengan tanto interés por por así acercarse ¿no? a este tipo de, de centros. Sí, sabes de que por ejemplo en el caso de Rodora descubrimos este eh, es, en, en cuestión de espacios interactivos, lo ven como para niños chiquitos. Y pues los papás, los, aunque los papás a veces se divierten más que los niños. Entonces, esta, por ejemplo, esta esta generación de, de, de adolescentes, lo que pasa también es que ya no se sienten niños pero todavía no son tampoco adultos, son, están en la, en la fase intermedia. Entonces, este, a lo mejor por eso no, como que no se haya muchas veces, este, nos equivocamos en que la publicidad la damos este, enfatizado a los padres de familia o a los niños. Y ahora una herramienta que a nosotros nos funcionó muchísimo este, es el TikTok, que ahorita todos los adolescentes, todos los jóvenes lo tienen, y este, ha sido muy sorprendente el resultado no solamente en la ciudad, sino ya en otros países este, que descubrieron la robadora a través del TikTok y quieren una robadora en su país, estoy hablando de España de Chile, de Argentina este, todo, todo esto gracias, a. ahora sí que nosotros tenemos un, un diseñador que es totalmente millennial y le estuvo moviendo a todas estas herramientas entonces sí hay que dedicarle tiempo, sí hay que dedicarle contenido porque no nada más es ponerse a hacer videitos y ya, sino que esto pues nos ha ayudado a acercarnos a, esta, a, estas, a toda esta brecha generacional que también tiene mucha hambre al conocimiento Tiene mucha sed de, de saber qué es la paleontología Qué son los científicos Qué es lo que hace este, un astrónomo Entonces todo, todo esto pues nos... O sea, hemos visto que realmente no sabíamos Cómo acercarnos a este, a este público Y ahora herramientas tan sencillas Que tenemos en la palma de la mano Literalmente en nuestro celular Nos pudimos acercar a esta brecha de, de adolescentes Y están viendo mucho y algo muy padre es que no o sea no solamente es de que están conociendo los ahora sino que muchos de ellos vinieron cuando estaban en la primaria vinieron a través de una visita escolar y ahora nos preguntan y todavía puedo ir yo como adolescente y les decimos que sí jonathan vamos a un corte y regresamos en un par de minutos claro que sí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 Con sus decisiones, el Tribunal Electoral contribuye a la gobernabilidad y a conservar la paz social. Otorga certeza jurídica a los resultados de las elecciones y fortalece a los partidos políticos. La justicia electoral, progresiva y plural, es parte fundamental de la evolución democrática de México. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana.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 Recuerda, si te preguntan qué estación escuchas, solo contesta. Yo no escucho Radio Mexicana. Nuestras noticias, 1300 AM. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos aquí comentando uh, con referente a, a lo que fue eh, pues, la participación de, de la rodadora en estas campañas de, de vacunación. ¿Qué, ¿Qué número de visitantes tuvieron algún registro del número de, de visitantes? Fíjate que es básicamente, o sea, sí fue, bastante, sí fue bastante fue de los lugares más concurridos. No tengo el número aquí a la, a la mano, pero sí fue uno de los lugares donde no sé si es porque ven la rodadora y ya tienen como esa confianza de acercamiento con nosotros, pero tuvimos mucho, mucho, mucha, este, muchas personas vinieron a vacunarse aquí. Este, nos tocó tanto lo que fue los, los adultos de la tercera edad y algunos sectores este, también médicos. Entonces, como también fue cuando inició toda esta campaña de vacunación, pues también todo el mundo quería vacunarse, entonces sí fue bastante. De hecho, los primeros días fue un, una prueba de error porque también nuestras calles alrededor era una locura, el estacionamiento, este pero ya poco a poco todo eso, conforme fue avanzando la campaña, pues se fue solucionando. Pero sí fue mucha, mucha la gente que, que vino. este Y luego, pues también muchos eran de la tercera edad, entonces venían acompañados. Entonces, pues sí fue muchísima gente la que vino a vacunarse aquí al, al museo. De hecho, desde las 8 de la mañana, que empezaba la vacunación hasta las 4 de la tarde, que a veces extendía hasta las 6 de la tarde, porque no, no o sea, ya la gente que estaba adentro se les seguía dando el servicio por parte de la Secretaría de Salud. Entonces. Pues fue muchísimo muchísima gente, este, nunca estuvo solo el museo en esta, en esta campaña, entonces nosotros pues estamos contentos de ver de que para la Secretaría de Salud, hacer una institución como la y haya sido un respaldo de que la gente confiara y que viniera aquí también a, a vacunarse. Durante ese tiempo pues estuvieron en remodelación, se veían los montículos, ¿verdad?, de, de tierra que estaban en el estacionamiento, ¿Qué, ¿Qué cambios hubo dentro de la rodadora? Sí, durante toda la pandemia, este, en vez de quedarnos de brazos cruzados, porque pues como a todos los, los todas las empresas, todas las instituciones, todos nos llegaba la incertidumbre, se aprovechó mm -hmm. para hacer todas estas renovaciones y dentro de los cambios que se hizo, se renovó el domo de paleontología, por ejemplo, se trajeron más réplicas de fósiles, se trajo el tigre con millos de sable, se trajo este otro mural de, de un T-Rex, una pata a escala real, una réplica de una pata de T-Rex este, de tamaño real, perdón. Ese también fue lo que se trajo se, por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Se puso un péndulo también que ellos este participaron en una convocatoria, lo ganaron y su proyecto lo pusieron, lo pudieron ejercer y lo dejaron aquí en la en la rodadora. También Hicimos lo que es una ventana al infinito, que es una exposición donde tenemos fragmentos de meteoritos, y también dentro de las renovaciones se instaló aquí lo, lo que es la esfera de la ciencia, que en otros lados le llaman como la casa de la Tierra, que es como un globo terráqueo donde se proyecta, y podemos conocer un poquito más del planeta, del sistema solar, de la luna, del sol, y también próximamente pues del calentamiento global, de los este, maremotos, tsunamis, y de todo lo que envuelve a la Tierra. Eh, el mini super también fue de las cosas que se remodeló eh, Pues son mu muchísimas cosas este, las, que, las que fueron cambiando Todavía nos seguimos renovando De hecho, próximamente el 8 de abril vamos a abrir nuestra segunda fase que Ahora ya que, que creemos que el que del semáforo verde va a permanecer más eh, se Podemos ya abrir un poquito más de, de actividades Que ahora sí, si a ustedes les gusta la radio, la televisión Si extrañan las burbujas este, la, la pared de, de píxeles que tenemos y todo eso, ya las vamos a, a poder volver a abrir para este, pues, pues poder seguir fortaleciendo y que poco a poco vaya estando al 100% el museo. Es todo un reto porque tristemente ahora sí que como todos necesitamos este, el apoyo económico, entonces también dentro de las posibilidades como vamos haciendo estas renovaciones. O sea, que eh, durante la pandemia, qué porcentaje de las áreas estuvieron abiertas? El, el, durante la pandemia, el museo duró un año, un año y medio cerrado. O sea, no, no tenemos nada abierto. Después de lo de la vacuna, hasta septiembre del año pasado, finales de septiembre, abrimos la primera fase y de las 120 exhibiciones que teníamos, eh, abrimos alrededor de 70, fue lo que, lo que teníamos abierto de, de, de exhibiciones. Sin embargo, se pusieron más talleres, este, se pusieron más actividades también para fortalecer toda esta falta de las exhibiciones, que porque se tocan mucho, porque era muy, este, difícil guardar la distancia, o porque era la manipulación de objetos entre varias personas, por eso también esas ex, exhibiciones no se pudieron abrir desde el principio. En una entrevista pasada eh, nos habían comentado que utilizaban un dispositivo como una especie de candado ¿no? que sí. necesitaba que, que te hubiera sanitizado ¿todavía lo están utilizando? Sí, ya ya últimamente ya los visitantes ya no, este, este lo podemos prestar a, a solicitud de cada uno de los visitantes y ahorita como que ya están más confiados ya se ya confían más en ponerse antibacteriales este más seguido, pero sí tenemos todavía este dispositivo que nosotros le, le llamamos HELPY Realmente no sabemos cuál es el nombre real del dispositivo, pero es como un llaverito este, con una punta de goma que él se puedes tocar los, los botones y tiene un ganchito para abrir y cerrar puertas. Entonces, también este, se está utilizando mucho. Ahorita ya la gente ya no lo utiliza tanto después de que ya la mayoría tiene el refuerzo a la tercera vacuna. Sin embargo, aquí lo seguimos teniendo. Este, seguimos contando con las medidas del uso de cubrebocas en todo momento durante tu recorrido. También lo de la sana distancia, este, también nuestro aforo, lo no, todavía, a pesar de que eso se pierde, no lo tenemos al 100%, que la ventaja de ser el segundo museo interactivo más grande de la República Mexicana, pues nos hace que el aforo sea muy, muy grande también. Entonces, este, los porcentajes ahí todavía no nos afectan tanto, pero sí estamos cuidando todavía estas medidas de seguridad. Hace poquito tuvimos una expo de artesanos y también ahí este, tratamos de, de cuidar mucho el aforo. Este, de hecho había, si este, les tocó venir, les tocó hacer fila, esperamos que hayan comprendido esta situación y que hayan tenido la paciencia, porque si ahora sí era como en los antros o, o cosas así de que salen 10 y entran 10. Entonces, este, no es por pobres de los que les tocó en el área de operaciones, porque pues la gente sí, sí se molestaba y todo, pero pues realmente lo hacíamos por, por el bienestar de todos y pues para cuidarnos todos. Okay. Y para acudir a, a ver las instalaciones, las exposiciones, ¿se tiene que hacer cita o, o ya puede ser de ventanilla, el te vaya llegando? Sí, ahorita lo estamos haciendo a través del, de la taquilla, Ahorita, no, este, a menos que sea una, por ejemplo, una visita escolar, o sea un grupo como de Scouts, un grupo de alguna iglesia, de algún centro religioso, grupos ya muy grandes, ahí sí les recomendamos que lo hagan a través de una, una reservación, cuando ya son grupos muy grandes, pero si ustedes vienen en familia, no, no necesitan registrarse, no necesitan comprar los boletos previamente, llegan a taquilla y aquí se les venden los, los accesos. Si sí hemos este, tenido eso de que si sí de repente tenemos que parar, no, para, no porque ya no podamos dejar de entrar, sino porque la gente todavía está en el primer sector del museo, entonces cuando vemos que se va despejando ya dejamos entrar a más gente, pero realmente los tiempos de espera no pasan de 5 o 10 minutos este, y a veces llegan directo a la taquilla y ya se van directo al, al, al museo Sí, eh, con respecto a la cuota de recuperación, o sea, la, la entrada, ¿verdad? Estamos hablando de cuánto cuesta la entrada ¿Hay algún descuento para alguna edad? Sí, ahorita este, tenemos el acceso general es de 89 pesos, que es a partir de los tres años, a partir de los tres años ya seas niño, adulto, abuelito, este todos pagan lo, lo mismo, con esto tienes acceso a los talleres, a las exhibiciones, ahorita tenemos la promoción de que si eres en, en sábado o domingo, eres de los primeros 500 que llegan, van a tener aparte la función de cine 3D gratis también, y este, dentro de las promociones que manejamos, por ejemplo, a los adultos mayores, les tenemos un precio especial presentando la, la INAPAN, les damos un 10% de descuento. Y también algo muy padre es de que si, por ejemplo, cumples años esta semana, ya sea si el, vienes el sábado y cumples años el sábado, o siete días antes, o siete días después de, de la fecha de tu visita, nosotros te vamos a, a invitar la entrada. Entonces, tú nada más llegas, nos enseñas una credencial, la acta de nacimiento, este, puede ser una foto donde diga la fecha de nacimiento y vas a entrar totalmente gratis, como nosotros es nuestro regalo de cumpleaños que le vamos a dar al, al visitante. Entonces, son dentro de las promociones y también tenemos un paquete familiar. Si compras cuatro entradas, te va a salir alrededor de este 300, 360 pesos y nosotros ahorita tenemos el paquete familiar en 305, que son cuatro entradas, cuatro accesos a todas las exhibiciones. Ah, pues está muy, muy estimulante, ¿no? Para que sí. los niños ahí festejen con sus amigos, ahorita que, pues que ya hay un poquito más de, de libertad, ¿no? De convivencia y que pueden acudir en grupo a, a estas instalaciones. Sí, de, de hecho, también contamos con el servicio de las fiestas de cumpleaños, pero eso sí es por reservación, pero acá, por ejemplo, si digamos es mi cumpleaños, yo lo quiero festejar, te incluso puedes introducir un pastel, lo dejas en paquetería mientras haces tu recorrido, a la hora de comida te, pasas por ahí, te lo llevas al área de, de concesiones, lo puedes partir, ya nada más este, los alimentos sí se tienen que con, este, comprar los que, los que venden ahí nuestros, eh, nuestros los, los aliados que están ahí en concesiones, y, pero incluso si, si quieres festejar tu cumpleaños y un pastelito, por nosotros no hay ningún problema. Ah, pues muy bien para que pues la gente sepa no que, que pueden acudir es, pues hacer el recorrido que es tan instructivo no que, que, que tiene muchas mucho contenido de las exposiciones cuál han sido las más visitadas allí en la roddor Mira las que tienen más este, tráfico han sido definitivamente el domo de paleontología y la hora que nos, nos acaba de llegar una réplica de un, este, dinosa de un no, dinosaurio okay. volador. Okay. Este es como un pterodáctilo. Ahorita no me acuerdo cuál es el, el, el, el nombre. Pues es un, como un tiro, un pterodáctilo, un terodáctilo, ya lo tenemos, este terodáctilo, perdón. Este, ya lo tenemos colgado. Este. Y pues ahí les encanta. Los niños en el arenero hay un triceratops pues al cual se pueden subir y tomarse una foto dentro de él, pero los niños duran en... O sea, para sacarlos del arenero es muy, muy, muy difícil. También entre la gente que, que es este, más grande, les gusta mucho lo que es la esfera de la ciencia, ver esta proyección del planeta. También otra de las exhibiciones que no entiendo por qué, pero a las mamás son a las que más les gusta, es el mini super digo, pues se la mantienen cada semana yendo al super y luego vienen aquí y les, les encanta andar con el, con el carrito comprando, ahí en el, en el mini super, y este pues serían de las exhibiciones que más les gustan, tenemos más tenemos a ah, zona veterinaria también, que es donde tenemos a los animalitos, y está por lo regular un veterinario o un estudiante de, de, de veterinaria, con hurones, este... Erizos, serpientes, liebres, eh, perritos de la pradera Donde los niños lo pueden tocar Pero también les explica la importancia de cómo cuidar a las mascotas Y les hablan un poquito de la vida de cada uno de estos animalitos ah, Ese no me había tocado eh, conocer esa, esa parte Entonces es una de las nuevas eh, exposiciones, por así decirlo Sí, se, se adecuó, antes este ya, ya lo teníamos, pero ahora es un poquito más, eh, ahora sí que pueden interactuar más con esta área, este y antes había un rollo, y ahora tenemos gente especializada en, en el área de veterinaria, que el, si hay alguna pregunta que le surca al, al visitante, pues las, se las pueda responder a alguien profesional de, de este campo. Interesante, sí, sí, está, pues es una experiencia muy bonita para que los niños puedan, tocar, ¿no? Este, este tipo de, de animales. Sí, este, la verdad es, es, está muy, muy padre. Y hablando de animales, por ejemplo, también hay otro que se llama Zona Labor, eh, Explora Lab, perdón, es este Explora Lab. Y en este, en este laboratorio eh, se manejan más lo que son los insectos. De hecho, ahorita tenemos las cucarachas de Madagascar, que han sido todo un hit. A mucha, a mucha gente hace la misma cara con las, con las cucarachas de, de Madagascar. Este, pero son no son como las cucarachas americanas que, que salen aquí al drenaje y todo eso Sino son cucarachas este, más limpias y todo Pero te hablan también de que todo ser vivo aquí en el planeta Así por más este, ansias que nos dé ese ser vivo Tiene una función específica De hecho, gracias a las cucarachas Nuestro ah. planeta está libre de, de heces Entonces no andamos caminando sobre heces en, en nuestra vida diaria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 Nuestras noticias 1300 AM La radio hablada, número uno en la frontera Durante 31 años junto al INE hemos abierto la puerta de la democracia Cuando cumplimos 18 y empezamos a elegir Cuando nos cambiamos de casa y decidimos en nuestra nueva comunidad Cuando llega la hora de salir a votar cuando somos funcionarias y funcionarios de casilla. México es nuestra casa y está hecha con la participación de todas y todos. Llevamos 31 años uniendo a México con un solo fin. Que todas y todos ejerzan su derecho a decidir libremente. Mi INE nos une. Hola, soy Laura Garrido. Soy Eric Osuna. la de la de Estoy orgullosa de participar desde Tabasco, de Mazotel. desde el Acuerdo de Guanajuato, desde Cepic, en el 14º Congreso Nacional. Nacional. Yo Stirt, Sindicato de Vanguardia. Continuamos en Solo Negocios Radio. Sí, recuerdo cuando eh, me tocó, <risa> eh, agarrar la, las picarachas allá en México, en el, en el Papalote. Ajá. Con el solo hecho de nombrar que es una cucaracha, sea de donde sea, pues ya la, la reacción es. Muy... Sí, hace poquito las, las llevamos a un programa de televisión Y uno de los conductores, ni siquiera los conductores, uno de los conductores no la quiso agarrar así Y dijo, no, no, no, no, no, se paró y se levantó y se fue mejor pero sí, o sea, es más, más el ansia, porque sí, al principio yo también batallaba para, para agarrarlas este, cuando te caminan y todo. Eh, y aparte, estas cucarachas, pues no se sienten como las, las cucarachas americanas, sino que estas tienen como unos aguijones aquí que se van, que te los encajan así en la piel, entonces todavía se siente un poquito más. No lastiman, no te dejan marca ni nada, pero pues es otro tipo de, de cucarachas, otro tipo de ser vivo. Y pues más que nada es explicar esto, que todo ser vivo tiene una función en nuestro planeta. Sí, claro. Eh, pues sí, lo, es muy importante con este estos dos años, ¿verdad? En donde muchos niños pequeños han permanecido tanto tiempo en casa, eh, les falta precisamente adquirir eh, sensibilidad eh, como, y qué que bueno, ¿no? Que tengan en la rodadora esta, estas experiencias para que los niños pues, y vayan aprendiendo y vayan conociendo más el ambiente que los rodea. Sí, de hecho es, es algo muy importante que a través de o sea, de pequeños seres como las cucarachas o incluso también sobre las plantas, eh, pues cuidar y respetar el medio ambiente. Porque muchas veces dicen, ¿qué mundo le vamos a dejar a los hijos? Pero realmente, ¿qué hijos les estamos dejando al al mundo entonces también que, que respeten que sepan que este hogar es donde vamos a vi donde vivimos todos este y que tenemos que aprender y respetar cada cada ser vivo que hay en el en el planeta este así por más chiquito que sea por más grande que sea por más feo por más viscoso que sea pues tiene una función que realmente pues al final de cuentas nos va a beneficiar a nosotros entonces, este, y aparte, bien lo dices, ahorita hay niños que, que la convivencia social no, no, la, no la han vivido por lo de la pandemia, este, aquí hemos platicado que incluso hay niños que ya no se acuerdan lo que es salir sin un cubrebocas, entonces, este, pues hay que irnos a, adaptando y también este... Nosotros, por ejemplo, tenemos mucha admiración con los profesores que llevaban primer grado en, en línea, que dices, ¿cómo un niño le vas a enseñar a leer a través de una computadora y todo eso? Si todavía no tiene el conocimiento o no tiene la familiaridad de, de las letras, de las palabras, de los números. Entonces, sí es un reto ahorita después de la pandemia. Y la verdad, este pues ahora sí que son cosas que nos ayudan a evolucionar, a seguir cambiando y adaptarnos a... a Todas estas este, nuevas tecnologías que tenemos, que esa también ha sido una gran ventaja, porque, por ejemplo, hace años que hubo una peste negra, pues no había esta posibilidad de la comunicación a través de computadoras, de celulares, este, que nos ayudan mucho ahorita, y de la tecnología, y antes pues era de quedarse en la casa y te quedas en la casa y ni siquiera saber qué es lo que está pasando en el mundo. Sí, claro, pues es una, una herramienta muy útil, ¿verdad?, Siempre y cuando pues la conectividad y los medios sean más democráticos, ¿no? O sea, que es lo ideal. Sabemos sí. que pues, ha sido muy difícil para muchas familias tener ese acceso, ¿verdad? A estas herramientas, pero pues bueno, eh, se sigue trabajando eh, para pues, varias instituciones y claro pues que la graduadora trata de, de poner todas las experiencias al visitante, ¿no? A, que aprovechen las familias a, a ir a la rodadora para que conozcan precisamente pues todas estas opciones que tienen, opciones educativas. De, ahora para esta temporada de, de Semana Santa, ¿tienen algo preparado, algo especial? Sí, este, como te comentaba, pues estamos para abrir nuestra segunda fase del, del museo, eh, nos estamos pre este, preparando, estamos trabajando realmente porque ya Ahora sí que después de dos años este, pues no, no pudimos vivir una, un, Todo esto empezó de hecho Poquito antes de la Semana Santa Que ahorita hasta andan circulando los memes de. Y esta Semana Santa si ¿sí va a durar 15 días O va a durar dos años también Entonces eh, Después de, de dos años En que vamos a poder abrir otra vez En estas fechas Sí tenemos muchas cosas preparadas Este, tenemos, Ahora sí que va a estar Queremos tener una nueva película En nuestra sala de cine 3D también vamos a tener este, la reapertura de lo que es el estudio de televisión, eh, la cabina de radio, vamos a tener este, exhibiciones nuevas, este, donde de la, luz, la luz y la iluminación juegan un papel muy, muy importante, este, también vamos a tener todo eso, y, por, y en semanas, ahorita nada más estamos abriendo este, viernes, y domingo, durante las vacaciones vamos a agregar el jueves, para que puedan venir desde el jueves, que sabemos que la mayoría de la gente a partir del jueves santo es cuando salen de, de vacaciones, entonces vamos a abrir jueves, viernes, sábado y domingo, y el domingo de Pascua este vamos a estar abiertos y de hecho ya estamos adquiriendo todos estos huevos de Pascua con, con algunos premios que les vamos a tener, que vamos a esconder por todo el museo, vamos a tener alrededor de mil huevos de Pascua que vamos a estar escondiendo en el museo para que también si, si por alguna otra razón no pueden ir al, al Chamizal, al Parque Central, a a festejar la pascua pues pueden venir aquí que es un lugar cerrado que es un lugar este climatizado también a, a celebrar la pascua con este lleno de conocimiento y luego aparte abril también viene con otra con otra sorpresa vamos a tener el super día del niño el este el 30 de abril y primero de mayo donde vamos a llenar el museo de superhéroes a amando poder y a todos nuestros visitantes también los vamos a convertir en superhéroes, esta dinámica la hicimos en el 2018, si no me equivoco, este y era increíble ver, por ejemplo, a todas las abuelitas con su tiara de la Mujer Maravilla, todos los papás con su antifaz de Batman, con su capa de Superman, con su escudo del Capitán América, entonces vamos a volver a tener todos estos talleres este, para el 30 de abril y el 1 de mayo, donde vamos a celebrar no el Día del Niño, sino el Super Día del Niño. Uy, está muy interesante, ¿no? Para que todos participen, no sé, sea, que cada quien puede ir con su vestimenta o ahí mismo la elaboran en el museo. Sí, en eh, nosotros, o sea, pueden venir con su disfraz, pueden venir con su disfraz de superhéroe, pueden traer, este, nos tocaba ver familias a todos con su playera de Superman, pero aquí vamos a tener un, un taller especial donde ustedes van a elegir un, uno de esos equipos y este aquí van a poder hacer su escudo del Capitán América o su antifaz de Batman, o su capa de, de Superman, o también las, la, la tiara y la, los brazaletes de la Mujer Maravilla. Y en esta ocasión vamos a, a, a adherir a otra heroína que ahorita está estado muy, muy de moda, que es Wanda, este, que acaba de tener su ser y todo. Entonces también van a tener su, su tiara de Wanda, que es una tiara roja. Entonces, este pues es, es, es muy divertido, es muy padre, porque nosotros no solamente. Como lo decíamos en un principio, no nos enfocamos nada más en los niños pequeños que sean los que se divierten y llegan al taller, sino aquí lo que nos interesa es que el papá está enseguida del niño haciendo el mismo taller y que el papá también se divierta como niño. Sí, okay, para que tomen nota, ¿verdad? Que el próximo 30 de abril, aunque dices que van a iniciar desde el jueves. El 8 de, mayo, el 8 de abril es cuando iniciamos nuestra segunda fase, y en Semana Santa es cuando vamos a abrir jueves, viernes, sábado y domingo en, para el Día del niño el, el 30 de abril cae en sábado pero vamos a estar festejando digo, pero nosotros también abrimos el viernes eh, posiblemente el jueves todavía no, no sabemos, pero sí el viernes 29, el sábado 30 de abril y el domingo primero de mayo, aunque es festivo sí vamos a estar nosotros operando y hay que hacer eh... No hay que hacer cita, o sea, conforme van llegando. Eh. Sí, posiblemente hagamos una preventa todavía no estamos seguros, este, también queremos que se acerque un poquito más la fecha para ver las cuestiones del semáforo, pero igual pueden llegar a la taquilla. Nosotros ahorita podemos introducir hasta 1,500 personas simultáneas, ya que nuestra capacidad es de 3,000, entonces es la ventaja de ser un espacio muy grande, entonces sí es sí muy difícil este Va, va a ocurrir el caso en que hayan las 1.500 personas simultáneas, porque hay público que viene a las 11 de la mañana, pero a las 3, 4 de la tarde ya se está retirando, y pues no llegan los de las 2 de la tarde, 3, 4. Este, hemos tenido público que llega hasta incluso a las 5, 6 de la tarde, aunque lo ideal es que lleguen temprano para que puedan disfrutar de todas las actividades. Pero si ahorita hasta el momento pueden comprar su, su boleto en taquilla, ya después les de, daremos la noticia si hacemos preveta o no, pero para este super día del niño. Esta, en la preventa nada más la llegamos a hacer en el Día Mágico del Museo, que fue una vez un encendido al árbol navide este, navideño, que lo hicimos con la temática de Harry Potter. Y ahí sí tuvimos que hacer preventa e incluso tuvimos que extenderlo otro fin de semana porque la capacidad era de dos mil personas en aquella ocasión, y teníamos seis mil personas queriendo entrar. Entonces lo que hicimos fue hacerlo ese día, pero en ese momento tomamos la decisión y 15 días después volvemos a hacer la actividad sábado y domingo para que todos pudieran ser partícipe de ellas Entonces, ¿qué horarios se eh, manejan eh, cuando está abierto al público? Ahorita estamos manejando el viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y sábados y domingos de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Un, algo que nos preguntas mucho es de, oigan, y este, en muchos lugares desde que te dicen, bueno, puedes estar aquí nada más dos horas por la pandemia, nosotros no, nosotros si llegas a las 11 de la mañana, te puedes retirar, este, si quieres a las 7 de la tarde, e incluso si sales del museo, siempre cuando traigas tu pulsera, puedes regresar y volver a entrar al museo. Ya, ¿tienen contemplado también algún evento, así para adultos, enfocado en adultos? Estamos, es, Este más bien sería, pero para verano, estamos, este, queremos volver a hacer las noches de museo, que es este, abrir a partir de las 6 de la tarde y cerrar a las 11 de la noche, en donde los, los adultos puedan venir y disfrutar de las actividades. En su momento hicimos, les poníamos temáticas también, tuvimos la noche retro, este, que aparte de las exhibiciones les teníamos un espectáculo musical, en, este, en esa ocasión fue música de los 80s y los 70s, que nuestro patio central se convirtió en una pista de baile, este, y estuvo muy, muy padre, después tuvimos la noche el divo, que fue dedicada a Juan Gabriel, y también tuvimos una noche de mente, que era exhibiciones que ahora sí jugaban con nuestra mente y cómo la ciencia te explica algunas cosas que parecieran no tener explicación. Y también, este, pues podían tomarse un vinito, pueden tomarse una cervecita en el patio central y mientras escuchaban de música. Pero lo que nos ha gustado es que al principio todos venían a la fiesta. Pero ya en la última que tuvimos ya venían más a las actividades y ya hasta el último es cuando salían a, ya nada más como a, a descansar un ratito, y hasta antes de retirarse ya salían a nuestro patio central a, a probar el vino, pero lo que nos gustó es eso, que ya venían más hacia lo que era la actividad interactiva y educativa que a lo que era la fiesta o el baile. Y eso dices que, que lo estuvieron haciendo en, ver, en verano, ¿verdad? Sí, este, este por lo regular lo hacemos el verano como lo hacemos en un espacio abierto uh -huh. Pues procuramos que el clima sea este, adecuado en la nochecita Que no esté haciendo mucho frío, tenemos los ventiladores por aquello del calor Entonces, este, pues sí, esperen ahí noticias en, en verano Posiblemente en junio, julio empezamos a hacer estas noches de museo Antes hacíamos nada más una por año Este año sí queremos hacer varias este, noches de museo Sí, porque pues hace falta eh, eh, los espacios, pues, o sea, se necesitan espacios eh, en donde, pues, claro, eh, se estimule la convivencia y sobre todo, pues, aquí se aprovecha el conocimiento, ¿no? Toda la parte cultural sí es muy necesaria y créeme que toda la gente está así, no.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 Recuerda, si te preguntan qué estación escuchas, solo contesta, yo escucho Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM.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 Y pues eh, comentaba Jonathan, ¿Verdad? De que pues, está proyectado eh, eh, para verano, ojalá que el semáforo pues se continúe si nosotros mantenemos, ¿Verdad? Las medidas del uso del cubrebocas, el lavado de manos, el respetar la sana distancia, este, pues que se puedan y, y se logren, ¿Verdad? Eh, estos eventos para, pues, para el bienestar mental y y social, de toda, de toda la comunidad juarense. Y ya, ya necesitamos esta, esta convivencia, esta, el salir a, a espacios abiertos, espacios cerrados, eh, escuchar eh, la música, ver eventos culturales, artísticos, este, científicos también, conferencias, pláticas, ya, ya, ya estamos deseosos de, de, de todo esto, y más que nada, pues ya eh, dos años, ya, yo creo que estamos cumpliendo ahorita exactamente dos años que inició esto de la de la pandemia Y también recuerden pues que todo está dentro nuestras manos Como dices, hay que no hay que bajar la guardia Sobre todo ahora que viene todo este De Semana Santa Que son cuando se dan malos contagios Que es lo que nos pasó en diciembre este Con los festejos de Navidad Y uno, que en enero yo creo que fue Nunca habíamos visto una propagación tan rápida De, de, de algún virus Como lo fue el COVID en el, en el mes de enero Entonces también queda de nosotros cuidarnos ¿Para qué? Para que los espacios como la Rora podamos seguir ofreciendo este actividades al, al público y que todos podamos disfrutar. Eh, tristemente, hay museos como el Planetario Alfa en Monterrey, que era un museo que tenía muchísimo tiempo, que en la pandemia tuvo que cerrar. Entonces, ahí sí, también depende de nosotros, yo creo que muchos espacios interactivos, muchos museos, a lo mejor ya no soportaríamos otro año cerrados, porque como todos, pues también necesita de este recurso económico, también necesita de, de, de este apoyo, que por eso tiene una, muchas veces nos preguntan, ¿por qué tienen una cuota de recuperación que nuestro objetivo es llevar? Pues sí, sí, sí, nuestro objetivo es este, llevar la ciencia, empaparlos con la semilla del conocimiento y todo, pero este, pues somos una asociación civil, este, no somos eh, gubernamental y necesitamos... El ingreso que, que entra a través de taquilla De nuestra dulcería, de nuestra tienda De, de a través de los servicios de fiestas infantiles de, de eventos que hacemos aquí Para poder seguir llevando toda esta semilla Al conocimiento de los cuarenses Realmente estamos por debajo De, de muchos, mus, o sea, por el Debajo del costo de entrada de muchos museos Interactivos en en otras partes de México, no se diga en Estados Unidos, yo creo que los más baratos en Estados Unidos son alrededor de 20 dólares, que son como 400 pesos de nosotros, entonces este, pues sí, nosotros nada más les pedimos que nos cuidemos, para que no se propague otra vez todo este virus y nos obligue a cerrar nuevamente, entonces, pues viene Semana Santa, si hay que salir, ya este, ya va avanzando la vacuna, pero también, pues no bajar la guardia, es muy importante no, no bajar la guardia, este, y así podamos nosotros pues poderles traer más exhibiciones temporales Estamos buscando con otros museos Como Experimentum de la Ciudad de México Que nos preste algunas exhibiciones Para traernos las acá a Juárez Estamos trabajando ahora sí de, de Hemos visto que la gente Cada vez nos pide más y más dinosaurios Entonces Próximamente este Si todo va avanzando como queremos Y si esto del semáforo no nos este, Atrasa el trabajo Pues próximamente vamos a tener ahí unos dinosaurios Con movimiento y todo Entonces para que nos ayuden cuidándose Este te, nosotros tenemos muchas ganas de, de seguir sembrando todo este conocimiento de seguirles trayendo cosas que los impresionen que, que les guste que nos ayude a ser mejores ciudadanos pero para esto necesitamos todo el apoyo de, de, de la sociedad también y Jonathan qué bueno que comentaste esto de la cuota de recuperación porque pues si la, las personas generalmente no tienen conciencia el costo que implica el, manten, el mantenimiento de las instalaciones los materiales para para que los niños interactúen eh, pues sí el, los convenios y traslados de, de las exposiciones que, que les pueden llegar a, a prestar ¿no? o donar no sé pero sí, sí es importante verdad porque la rodadora pues es, es de la de la sociedad cuaense y sirve a la sociedad juarece y pues igual necesita de la sociedad para mantenerse. Sí, de hecho para mantenerlo a primer nivel nos dicen este, que se quedan asombrados porque siempre lo ven limpio, por ejemplo, siempre lo ven este, las paredes cuidadas y todo eso. Cada lunes se le tiene que dar un mantenimiento, cada lunes se pintan las paredes este, y nosotros que tenemos nuestra mayoría de las paredes son blancas se este, pues, ensucian, a veces nada más ponemos la mano así y ya la, la manchamos, cosas así imagínense a veces este, nos pesa lo que gastamos de luz lo que tenemos que pagar de luz en una casa imagínense en un edificio como la Rora que son 32 mil metros cuadrados toda la, la, la energía que ocupa el, el museo que, que pues también tenemos que nosotros absorber el gasto eh, aparte de que todo el material Desde el papel de baño Desde las hojas con las que hacemos los talleres La pintura de las exhibiciones Que si alguna exhibición se descompone Tienes que este, comprar pases Digo piezas que no son este, muy económicas Pero tienes que mantenerlo No hemos sabido nosotros cómo le hemos hecho Pero este, Hay algo muy grande que nos sigue moviendo Hay personas muy nobles hay personas, Hay superhéroes anónimos Que nos están apoyando también entonces, este eh, pues ahora sí que todo esto es, es, es un esfuerzo muy muy grande que se ha hecho a lo largo de estos casi nueve años que lleva el museo Y aparte nueve años antes de que abriera el museo también todo este trabajo que se, que se va realizando Y por eso para nosotros es importante tu visita, o sea los 89 pesos que estás dando con tu visita son para que el museo siga avanzando, para que el museo se siga manteniendo de primer nivel, y para que toda la gente que venga de, de Juárez, que nos pues digo, que venga fuera de, de, de Ciudad Juárez, nos digan, no manches, está increíble este museo, es mejor que los del DF, es mejor que el de Phoenix, es mejor que el de otros lados, no le pide a un, este, nada, a un museo interactivo en Nueva York, en Los Ángeles, entonces eso no solamente habla bien de un espacio interactivo, no solamente habla bien de los colaboradores que trabajamos aquí en La Rora, sino que habla bien de una ciudad, de una comunidad, y pues saben que Juárez hemos tenido nubes grises a cada rato, entonces este tipo de noticias, pues creo que es lo que nosotros queremos, que la gente sepa realmente qué es Ciudad Juárez, más allá de todas esas nubes grises, que eso es un 20% de lo que es la ciudad, o sea que ese 80% brille, que es la nobleza de cada uno de los juarenses, y la riqueza así tanto natural como social como este de la misma comunidad tenemos para exportar al mundo Sí, pues sí, este, como bien dice, ¿verdad? Habla eh, eh, el, la, el museo la, lo que la ciudad ofrece a sus habitantes pues habla por ella misma, ¿no? Sí, de hecho ahorita están muy orgullosos porque viene mucha gente de del Paso, viene mucha gente de Estados Unidos, ahora que fue Spring Break, este, el viernes pasado tuvimos mucha visita de, de, del vecino país, y no solamente de aquí del Paso, sino de otras ciudades, que a lo mejor venían a, a visitar a sus familias aquí en Juárez o en el Paso, pero ya se dan la oportunidad de, de venir aquí al, al museo, y que esto habla también de que, a mejor si no somos la mejor ciudad en, en seguridad, pero poco a poco también van cambiando las cosas y que se atrevan y que les dé oportunidad de descubrir todas estas, estas noblezas que tiene nuestra ciudad para ellos. Bueno, pues quiero aprovechar también para recordarles a los escuchan y a todos los que nos están viendo ¿verdad? en redes sociales, que pues en UTEC ese es el propósito, ¿verdad? Promocionar a todos estos espacios esta oferta eh, de conocimiento ah, para que puedan, eh, pues sí, hacer uso de ella, utilizarla, interactuar con, con todas estas organizaciones. Y pues así también quiero informarles, ¿verdad? Que, que en UTEC pues también está eh, Mail Robotics que está ahorita eh, promocionando un curso de Arma Curobot, robot Es un curso en línea. Y para mayor información pueden comunicarse por WhatsApp al 656-215-1067. También tienen un curso de AutoCAD que es en línea. El teléfono del WhatsApp es el 656-215-1067. el curso de energía solar, pueden comunicarse al 656-1808-094. El Centro de Estudios Industria 4.0 también tiene su curso de robótica para niños de preescolar con robots de pre, nivel preescolar, nivel escolar y secundaria. El WhatsApp para informes es el 656-1998534. Y pues así tenemos algunos cursos, pues aquí la rodadora que está ahorita en su espacio estelar, ¿verdad? Eh, para que acudan a, aquí a ventanilla y se inscriban, hagan sus citas los que sean en grupos grandes. Y pues, si no, pues, que entren toda la familia, ¿verdad? Para que se divierta y conozca más de lo que tenemos aquí en Ciudad Juárez. y sí, de hecho, para para que puedan estar pendiente de todas las actividades que hacemos, esperamos retomar otra vez estos campamentos, estos... Este, cursos eh, eh, Actividades que hacemos especiales Síganos en nuestras redes sociales Nos pueden seguir en Facebook, nos pueden seguir en Instagram Nos pueden seguir en TikTok También meterse a la página La Rodadora Que es www.larrodadora.org Ahí también nos, nos pueden seguir Para que se den cuenta De, de todas las cosas nuevas que, que tenemos O las cosas que estamos realizando Incluso también para todos esos programas sociales Que mucha gente no sabe Que, que estamos haciendo La Rodadora este, como lo es el patrocinio escolar, que niños de zonas vulnerables y de bajos recursos pueden venir gratis a la, al museo sin, sin ningún costo para ellos. Entonces, pues síganos en nuestras redes sociales este y nos ayudan mucho compartiendo lo que publicamos. A veces compartimos que hoy que se celebra, datos curiosos, este, cosas este importantes. También compartimos de, de otras instituciones que, que tienen la misma misión aquí en Ciudad Juárez este, que nosotros, así como lo es UTEX y así como la cada uno de estos proyectos que, que estuviste mencionando y pues que los apoyen porque al fin de cuentas, como les digo, no habla bien de una institución habla bien de nuestra ciudad Sí, qué bueno, qué bueno Jonathan, que, que la rodadora tenga gente tan entusiasta como tú <risa> transmites mucha energía positiva y pues todo se refleja en los colaboradores, ¿no? También, otra pregunta que quería hacerte ya por último, antes de despedirnos es de que eh, ¿Van a aceptar ustedes eh, chicos para que hagan su servicio social? ¿Cómo van a, a trabajar? Sí, ahorita ya este, tenemos una generación de Rodis que son los que hacen su servicio social. También tenemos estudiantes que hacen las prácticas profesionales aquí con nosotros. Entonces, eh, si nos siguen en, en, en nuestras redes sociales, ahora sí principalmente en Facebook, ahí lanzamos cada cuando tenemos la convocatoria para, para realizar el servicio. Y también a través de la página en donde dice Ayuda al Museo, ahí viene lo del servicio social, ahí en un formatito les pueden escribir y en cuanto empiece la, la convocatoria ya se les va a estar marcando, este, hablando para que vengan y, y, y sean parte de, de los RODIs. Este programa, más allá de que hagan su servicio social aquí con nosotros y, y regresen algo a la comunidad, es algo que les va a ayudar, ¿por qué? Porque les damos las herramientas a través de capacitaciones sobre el trabajo profesional, sobre el liderazgo, sobre la expresión no verbal, sobre una mejor comunicación, este, sobre la autoconfianza, este, también les ayudamos a descubrir sus talentos y eso va dirigido a estudiantes ya sea preparatoria, porque hay algunas preparatorias que también les piden el servicio social y universidades, ya sea el, la UACJ, la UAC, el Tecnológico de Ciudad Juárez eh, la UTCJ este, y muchas otras universidades que también están trabajando a la mano con nosotros eh, para que sus alumnos puedan hacer su servicio social aquí, Este está muy padre aparte que van a conocer jóvenes este, con sus mismas inquietudes este, de sus mismas edades y pues eh, es algo muy muy padre de, de cuando estás en esta etapa de estudiante pues conocer gente que a lo mejor no sabes que tiene los mismos ideales, que tiene los mismos gustos, que tiene las mismas este, interés. La, eh, interés exactamente, entonces ya saben, si quieren hacer su servicio social con nosotros, se pueden meter a la página ahí en el apartado donde dice Ayuda al Museo uh -huh. o bien en Facebook también nos escriben y nosotros les pasamos el correo este, de la persona que, que se encarga de, del servicio social aquí en la Rora, para que sean Roy y sean parte de, de, de ese espacio interactivo bueno pues eh, nos tenemos que despedir, eh, te damos las gracias Jonathan, a, a ti y a todo el equipo de, de la rodadora, gracias por haber participado este jueves aquí en el programa de Solo Negocios Radio, en el espacio de UTECH, y pues le recordamos a todos verdad que siempre hay un lugar en donde pueden aprender y divertirse, así es que los esperamos el próximo jueves. Con mucho gusto les tendremos otro invitado y, pues, más información donde pueden aprovechar para aprender. Gracias, muy, muchas, muchas gracias, Diana, y a todo el equipo de UTEC también por eh, este, hacernos parte de esto y, pues, sobre todo con, porque trabajamos este, continuamente y que sigamos así. Y, pues, todos los escuchas eh, por favor, atiendan todas estas instituciones, todos estos espacios y realmente este pues es algo que van a disfrutar mucho y que los va a hacer mejores ciudadanos también bueno nos vemos y hasta la próxima hasta luego agradecemos su atención.